Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Asunción Villaverde, muchas gracias por vuestra asistencia. Esta tarde empezamos el curso de formación del laicismo con una serie de ponencias que Europa Laica ha preparado con... ...porque el laicismo sigue siendo esa asignatura pendiente que se suspende en todos los ámbitos. El laicismo es sencillamente el movimiento social que aspira a una sociedad en la que se den las condiciones políticas, jurídicas y sociales para lograr la libertad de conciencia, y para ello se considera esencial la separación entre Iglesia y Estado. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el eh, laicismo es la independencia del individuo eh, a la sociedad, o la so y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa. Para Europa Laica, el principal objetivo laicista es la defensa y promoción de la libertad de conciencia así como del derecho a la igualdad y no discriminación, especialmente por motivos de conciencia, entendida en el contexto del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Solo recordar en este apartado que la Católica aún ha firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos y ya ha tenido tiempo, porque desde 1948 han pasado 74 años. En fin, es para tenerlo en cuenta. El laicismo simplemente tiene como finalidad alcanzar una sociedad más libre y democrática. Regla de oro del laicismo, la estricta separación política y religión, porque en el ámbito público o político no cabe la religión ya que al ser un ámbito de diálogo y argumentación, no cabe ahí ningún principio de autoridad ni dogma. Que, en definitiva, lo que queremos decir es que la religión es cosa de algunos, pero la libertad de conciencia es cosa de todos. Por eso, Europa Laica tiene como objetivo velar para que le sea garantizada a todas las personas. Y bueno, ya sin más voy a dar paso al ponente. Eh, Compañero y socio de Europa Laica, que forma parte del área de educación, donde su labor como docente es primordial. Andrés Carmona Campos es licenciado en Filosofía y Antropología Social y Cultural, profesor de Filosofía en un instituto de enseñanza secundaria, coautor del libro Profesor de Secundaria, colaborador de la obra colectiva Elogio del Cientifismo, y hace unos meses ha publicado su libro Filosofía y Heavy Metal, donde explica de una forma extraordinariamente original la historia de la filosofía a través del heavy metal y cómo éste se encuadra en las corrientes filosóficas universales. Nos ha preparado la ponencia nociones y conceptos básicos del laicismo. Cuando quieras, Andrés. Muchísimas sí, gracias, Asun. Y bueno, la verdad es que en la introducción que has hecho pues lo has explicado bastante bien, o sea que lo único que me queda es si acaso pues apuntar algunas de las cosas que has, que has dicho. Bueno, eh, dado el tiempo que tenemos, pues voy a intentar eh, no, no abusar mucho del tiempo para que quede luego pues, pues un rato importante pues para preguntas, dudas, debate o lo que haga falta. Sí que os pediría, por favor, que si no se me escuchara bien me lo dijerais, ¿vale? Si veis que se entrecorta o que pues cualquier cosa me lo, me lo comentáis. Aunque me he puesto aquí, en el, que es en mi casa, el mejor punto de la wifi, pero espero que, que, no, se, que no se corte. Eh, decía Asun, y decía muy bien, y además así lo dice la Carta Programática de Europa Laica, que el laicismo tiene que ver principalmente con el derecho a la libertad de conciencia. Y además también lo ha comentado Asun, que está en el artículo 18 de la Declaración Universal de los, de los Derechos Humanos. Por cierto, derecho que con ese nombre como libertad de conciencia no aparece en la, en la Constitución Española. El artículo equivalente es el artículo 16. Y ahí no se habla de libertad de conciencia con esas palabras y, y ojalá en un futuro sí que, sí que apareciera como tal. Sí es verdad que está el concepto, está la noción, está la idea, pero no aparece con esa expresión de libertad de conciencia que sí que aparece en el artículo 18 de la Declaración universal de los derechos humanos. Entonces, el primer punto y en el que voy a intentar explicarlo todo, el laicismo es la defensa, la promoción, la difusión, la garantía del derecho a la libertad de conciencia. Y por relación directa con otros artículos de la misma declaración, como son la libertad de pensamiento, la libertad de religión, la libertad de opinión, también la libertad de expresión, que esos serían los artículos 18 y 19 de la declaración, y también en el artículo 2 de la declaración, el derecho a la igualdad y la no discriminación, especialmente por motivos de, de conciencia. Eh, vamos a empezar a puntualizar cosas, entonces lo primero sería ¿En qué plano se mueve el laicismo? Cuando digo plano, me refiero en muchos planos, el plano político, el plano institucional, el plano social, eh, los planos del pensamiento, hay multitud de planos. Bueno, pues el laicismo se mueve en el plano político y en el plano institucional. Es decir, el laicismo lo que plantea es establecer unas instituciones, unos mecanismos, unas normas o unas reglas de juego que sean las que permitan la máxima libertad de conciencia con las, las máximas garantías para su efectividad. Y no se mueve en otros planos. Esto lo digo porque a veces se da lugar a confusiones, sobre todo con los asuntos de la religión. Sí que es cierto que históricamente quien más se ha opuesto a la libertad de conciencia han sido las religiones organizadas. Eso sí que es verdad. Y eso ha hecho que tengamos un sesgo a la hora de entender la laicidad o el laicismo como algo que tiene que ver con la Antirreligión, por así decir, y, y eso sería un, un error. El, el laicismo no es antirreligioso en, en ningún sentido. El laicismo es, es anticlerical. Eso sí, el laicismo pretende que a nadie se le discrimine y nadie tenga privilegios por motivos de conciencia, ya sea religioso o de otro tipo. Y dado que el máximo enemigo de esto ha sido siempre en las religiones organizadas, es por lo que a veces hay hay confusiones. Vamos a profundizar un poquito más. Eh, la libertad de conciencia implica que diferentes personas pueden tener diferentes conciencias. Después entraremos más de lleno en qué es eso de la conciencia. De la conciencia puede ser religiosa, la conciencia puede ser, puede ser cristiana, puede ser musulmana, puede ser budista, hinduista, jainista, como sea. Puede ser no religiosa, puede ser atea, puede ser agnóstica, puede ser escéptica, puede ser de, de muchos tipos. El laicismo lo que pretende es que diferentes personas con diferentes conciencias puedan convivir juntas del modo más armonioso o menos conflictivo, conflictivo posible. En este sentido, el laicismo defiende el derecho a la conciencia religiosa, es decir, a que quien tenga una religión, por los motivos que sea, la pueda practicar, la pueda vivir de acuerdo a, a, su, a su pensamiento, sin imponerla a los demás y, y a la inversa, es decir, sin que nadie se la, se la imponga ahí. De modo que el laicismo es... Condición de posibilidad para que todas las personas puedan disfrutar del mismo derecho a la libertad de conciencia, insisto, ya sea religiosa o no sea, o no sea religiosa. Sin embargo, pretender acabar con la religión, por ejemplo, no sería un objetivo laicista. Un laicista, en tanto que laicista, no quiere acabar con la religión, igual que tampoco la quiere eh, difundir ni promocionar, simplemente lo que quiere es que haya las mismas condiciones de libertad de conciencia para quien sea religioso y para quien no sea, no sea religioso. Esto lo digo porque a veces se, se confunde y es, y es habitual tanto por laicistas como por antilaicistas el confundir estas cuestiones y que parece que los laicistas pues somos una especie de perseguidores o persecutores de quienes tengan creencias religiosas y no es así, al revés, defendemos precisamente el derecho a tener, a tener creencias, creencias religiosas. Eh, ya hay, Voy a poner un experimento mental, imaginario, para que podamos ver, para que podamos ver la diferencia. Vamos a, a suponer que existiera una, una máquina, una máquina que dándole un botón pudiéramos acabar de repente con la religión. Es decir, yo le doy un botón y de repente la gente deja de creer en la religión, en todas las religiones, sin hacer daño a nadie, simplemente se da el botón y esa máquina funciona de tal manera que la gente deja de creer en la religión. Vamos a suponer que yo pertenezco a dos asociaciones, a una asociación laicista y a una asociación atea. Y por la mañana tengo reunión en mi asociación laicista y por la tarde tengo reunión en mi asociación atea. Y vamos a suponer que por la mañana nos presentan esa máquina en la asociación laicista. Entonces yo diría, defendería que no hay que apretar ese botón. Es decir, que no, que no tenemos que apretar el botón, que no es un objetivo nuestro acabar con la religión. Esa máquina no la queremos para nada en la asociación. No va de acuerdo a los objetivos de la de la asociación. Ahora bien, por la tarde, en mi asociación de ateos, cuando me traigan la máquina, directamente diré yo lo trae que le voy a dar al botón. Y alguien me diría, pero vamos a ver, si Andrés, si esta mañana estabas diciendo que, que no le dabas al botón, ¿cómo es que ahora por la tarde sí le quieres dar al botón? Por la diferencia, porque por la mañana estaba como laicista, y como laicista no tengo nada en contra de la religión, ni es objetivo mío acabar con la religión. Por tanto, esa máquina no me sirve para nada. Ahora, por la tarde que estoy en mi asociación atea, sí, porque mi asociación atea, pues si queremos difundir el ateísmo y nuestro objetivo es pues, que la gente tenga creencias racionales y no crea en seres sobrenaturales, etcétera, etcétera, claro que es un objetivo. Y nos da una máquina que lo consigue, pum, pues le damos, al, le damos al botón. Pero por la mañana no, porque estaba en otro sitio. En ese sentido, digo que hay que distinguir las dos cosas y hay que saber distinguir cuando uno está como laicista, cuando uno está como ateo, o cuando como cristiano, o cuando como cualquier otra cosa. De modo que uno puede ser. Laicista y cristiano, laicista y musulmán, laicista y ateo, laicista y agnóstico, no son ni mucho menos cosas incompatibles, porque lo que se busca es precisamente la convivencia entre, entre, entre todos ellos. Eh, si esto es así, si el laicismo no se opone a la religión, entonces ¿a qué se opone el laicismo? A veces es bueno para comprender algo, contraponerlo a, a, a lo que no es. Bueno, pues el laicismo principalmente se contrapone al dogmatismo. Entiendo por dogmatismo cuando alguien cree tener una certeza absoluta, una verdad absoluta, una verdad de la que no cabe duda en ningún sentido. Pues bien, el laicismo se opone a cualquier tipo de dogmatismo, se opone a que haya verdades 100% absolutas en las que no quepa absolutamente ninguna duda. Debe intentar explicar el, el motivo. Eh, ¿Se si os dais cuenta... Como leicistas defendemos el derecho a la libertad de conciencia para creer o no creer en Dios o en los dioses o en lo sobrenatural o en lo que sea, ¿de acuerdo? Ahora bien, no, no defendemos o no existe un derecho a la libertad de conciencia sobre cuántos son dos más dos. Dos más dos son cuatro. No hay más que hablar. Es decir, no hay no hay un debate ni hay una libertad para decir cuántos son 2 más 2. 2 más 2 son 4, porque en los procedimientos matemáticos que establecen que 2 más 2, sin género de duda, son cuatro. Son, son sin embargo, en cuestiones sobre si existen seres sobrenaturales o no, o otras cuestiones, no existe esa verdad absoluta en el mismo sentido que si existe en las matemáticas cuando decimos 2 más 2. Entonces, al no haber esa verdad absoluta, es por lo que tiene lugar el laicismo. Porque si. Hay quien cree que hay una verdad absoluta, en cierto modo, se cree en el derecho a imponer esa verdad uh, absoluta a los demás. Claro, no tiene sentido que algo sea verdad y, y permitamos que se difunda el error. Si, si algo es verdad, pues habrá que hacer caso a, a esa verdad. Ahora, la cuestión es cuando no hay una verdad absoluta. Y ahí es donde tenemos que convivir, personas con creencias o pensamientos diferentes. Y ahí es donde se marca el el laicismo. Entonces, el, el, el laicismo en principio se opone a cualquier tipo de, de dogmatismo. Aquí me voy a basar en un autor que además os recomiendo, si no lo conocéis, que es Gonzalo Puente Ogea. Gonzalo Puente Ogea yo considero que es el principal autor laicista en, en, en, bueno, en habla castellana y yo creo que a nivel, que a nivel, que a nivel mundial ¿no? junto con otros ¿no? Hay autores laicistas muy, muy importantes que también os, os recomiendo, Peña Ruiz Catherine Kidler, eh, Boberó, etc. Pero Puente Ojea yo creo que articula muy bien lo que es el, lo que es el, lo que es el laicismo y aparte sabéis que está <ríe> súper vinculado a, a, a Europa Laica como miembro fundador, etc. Entonces Puente Ojea él expresa esta oposición entre laicismo y, y, y dogmatismo cuando él habla de la libertad de conciencia que defiende el laicismo y que lo contrapone a la ortodoxia. Sabéis que ortodoxia, en el sentido más, más etimológico, significa la recta conciencia. La recta conciencia significa que la conciencia se adecue a una verdad absoluta. Es decir, hay una ortodoxia, una recta opinión, una recta conciencia cuando lo que tú piensas se adecua a una, a una verdad, a una verdad absoluta. En la religión, por ejemplo, la verdad absoluta es la verdad revelada y la ortodoxia consiste en que lo que tú piensas o lo que tú crees coincida con esa verdad revelada. Bueno, pues eh, puente ojea lo que, lo que opone es el laicismo a la ortodoxia. Es decir, la, la, la conciencia tiene que ser libre pero no tiene que ser recta, es decir, no, no, no tiene que adecuarse a ninguna verdad absoluta porque no hay ninguna verdad absoluta, por lo menos que se pueda demostrar como tal. Cada cual puede creer la verdad absoluta que quiera, por supuesto, y ese es el derecho a la libertad de conciencia, pero sin imponérsela a los demás por la razón de que no se puede demostrar ninguna verdad como eh, absolutamente cierta al, al, al 100%. Claro, al no haber ninguna verdad absoluta, la conciencia tiene que buscar por sí misma la verdad. Entonces, ¿cuándo es eh, la verdad libre? Cuando funciona de un modo autónomo, cuando utiliza la razón, el sapereaude que decía Kant, el atrévete a pensar por ti mismo, cuando la conciencia piensa por sí misma y llega a conclusiones, en ese sentido la conciencia es libre y es digna. La conciencia es digna cuando por sí misma piensa y llega a conclusiones independientemente de la conclusión a la que lleve, siempre que haga un uso eh, no falaz de la razón, es decir, un uso, un uso sincero, un uso veraz, si alguien con total honestidad razona por sí mismo y llega a una conclusión, esa persona tiene libertad de conciencia, es libre y está haciendo bien y, y no se le puede imponer una conclusión distinta a la, que ha, a la que ha llegado. Diferentes personas podrán llegar a conclusiones distintas, es decir, razonando podemos llegar a conclusiones distintas y tenemos que convivir, y es donde, repito, entra el laicismo para ver cómo es posible la convivencia entre personas que usan la, la razón eh, y llegan a conclusiones distintas. Y me diré bueno, pero si usan la razón tendrán que llegar a la misma conclusión, no necesariamente, por lo que decíamos, porque no hay ninguna verdad absoluta. Ni siquiera la ciencia, que sea la máxima expresión de la razón, en el sentido de que la ciencia pues, utiliza los métodos más rigurosos, etcétera más, con muchos más cuidados, con muchos más... Eh, bueno, todo lo que es un registro de método científico, aún así siempre es revisable, siempre sus verdades son provisionales, son asintóticas, nos acercamos a la verdad, pero nunca estamos seguros de poder haber alcanzado, de haber alcanzado la verdad absoluta. De si la ciencia en sí misma es así de escéptica, es así de eh, provisional y así de, de falsable, claro, pues eh, cuanto más la conciencia, la conciencia individual. Entonces, esto no implica, ni mucho menos, relativismo. Esto no quiere decir que cualquiera pueda pensar la primera ocurrencia que se le venga a la cabeza, sino que las personas usando la razón, y usándola de un modo honesto, podemos llegar a conclusiones distintas y aún así tenemos que ser capaces de, de convivir, entre, de convivir entre, entre nosotros. Entonces, vamos a poner otro ejemplo para ver si se, si se comprende esto. Eh, vamos a suponer... Que, bueno, en mi caso particular, yo hace años que decidí que no comía, que no comía carne por el tema de los animales, yo entendía que bueno, pues una forma de no contribuir al sufrimiento animal era no, no, no comer carne, o por lo menos carne procedente de granjas industriales. Para mí es una verdad que los animales sufren, que el sufrimiento animal es un mal y que tengo que intentar evitar en lo posible ese mal. Y eso me obliga a mí mismo, en mi conciencia, a no, a no comer carne. Otra persona, usando razonamientos igual de válidos que los míos, podría llegar a la conclusión de que eso no es así. Ahora bien, sería dogmático por mi parte si yo pretendiera obligaros a todos a que no comáis carne y os lo prohibiera y, y que os impidiera comer carne. ¿Por qué? Porque si yo estoy convencido de que esa es una verdad absoluta 100% y pretendo obligaros a los demás, aunque vosotros no estéis convencidos de eso, pues eso sería dogmatismo. Es dogmatismo. Cuando yo estoy tan convencido de algo que me creo en el derecho de obligar a los demás a pensar como yo y a hacer lo mismo que yo considero que es, que es, que es correcto. No obstante, como vimos en sociedad, tenemos que llegar a consensos, tenemos que llegar a acuerdos. Eh, cada uno no puede hacer lo que, le dé, lo que le dé la gana. Y eso es lo que va a dar problemas. Es decir, eso es lo, lo que va a dar problemas es que unos piensan de una forma y otros piensan de otra. Y a ver cómo coordinamos esos. Pero reconocer el dogmatismo y pretender ya de por sí no ser dogmático, pues yo creo que es un buen paso en el, en el, buen, en el buen camino. ¿vale? Otro autor importante que quisiera señalar a este nivel de introducción es, es Peña Ruiz, Henry Peña Ruiz, porque si Gonzalo Puente Ojea pone el, el interés en la, o el centro de atención, en la libertad de conciencia, hablando de la autonomía de la conciencia y en no oposición, a la ortodoxia o recta o recta o conciencia eh, Peña Ruiz habla de libertad de conciencia y también de liberación de la conciencia dando a entender a ver que la conciencia no se mueve en el aire es decir que nosotros pensamos y usamos la razón, pero estamos condicionados también pues, por nuestro lugar de nacimiento, por nuestra familia, por las ideas previas, por las ideas ambiente de la sociedad, etc. Y en ese sentido también hay sesgos que se introducen en el pensamiento, entonces él habla también de que hay que liberar la conciencia de todos los sesgos posibles pues, para que sea lo más eh, crítica posible y, y lo más libre en ese sentido, de que eh, Peña Ruiz le dé tanta, tanta importancia a, a la educación crítica, es decir, a, a, a educar en el pensamiento crítico, no para llegar a determinadas conclusiones, sino para que cada cual llegue a la conclusión que quiera, pero que lo que llegue del modo pues más, más riguroso posible y evitando bueno, pues, prejuicios, sesgos, etcétera, que se pueden introducir en, en ese proceso. Y de ahí la importancia de una educación laica de una educación bueno, pues que respete la libertad de conciencia y que enseñe a pensar, a pensar de, un modo, de un modo crítico. Si se entiende esta oposición entre el laicismo y el dogmatismo, yo creo que ahora se puede entender mucho mejor lo que es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia, de como decía, está relacionada con otros derechos que vamos a intentar brevemente distinguir, uno a uno, que serían los derechos a la libertad de pensamiento, a la libertad de religión, a la libertad de opinión y a la libertad de, de expresión. A ver, el, el, voy a dejar de la conciencia para el final, ¿vale? para que por, eh, por comparación de unos con otros, luego sea más fácil, más fácil de, de comprender. El artículo, el artículo 18 de la Declaración Universal de los, de los Derechos Humanos habla de la libertad de pensamiento que es distinto a la libertad de conciencia. Cuando se habla de libertad de pensamiento, aquí con la palabra pensamiento no se está refiriendo a la declaración a pensar cualquier cosa, ¿vale? Digamos que hay pensamiento pues es sinónimo de teoría, de cosmovisión, de, de, de, de un sistema de pensamiento, pero digamos pues más riguroso, más coherente, más, más, más formal, más desarrollado, ¿vale? Entonces, cuando se habla de la libertad de pensamiento... Se habla de la libertad pues, para investigar, de la libertad para hacer teorías, de la libertad para tener una como cosmovisión de la realidad, pues, la que cada uno considere más, eh, más adecuada. Y la libertad de pensamiento, en sentido positivo, significa la libertad pues, eso, pues, para investigar y desarrollar cada uno su propia teoría sobre el universo o sobre lo que, lo que considere. Y en sentido negativo es que nadie te pueda imponer una forma de pensamiento distinta a la que por lo que sea Tú has, tú has llegado. Ejemplos de libertad de pensamiento sería, por ejemplo, el caso de Galileo. Es decir, a Galileo, no estrictamente hablando, Galileo no es una, no es una víctima de conciencia, es una víctima de pensamiento. El problema de Galileo es que él establece un sistema de pensamiento, una teoría distinta a la establecida en ese momento, que era el, el geocentrismo, y a él le condenan por eso. Bueno, pues El caso de Galileo, o el de Giordano Bruno, o incluso el de Charles Darwin, serían cuestiones que están relacionadas directamente con la libertad de pensamiento, en tanto que eh, se intenta prohibir pues, una filosofía, o una ciencia, o un, eh, como digo, una teoría más o menos formada, argumentada, rigurosa, rigurosa eh, etc. La libertad religiosa tiene que ver con la religión, y aquí vamos a entender, la religión se puede entender de muchas maneras, esto da lugar a muchas confusiones, pero bueno, aquí vamos a entender la, la religión como la, las creencias que tienen que ver con entidades sobrenaturales, vamos a decirlo así. Ya sean dioses, pues ya sean dioses, demonios, la magia, cosas de, de este tipo. Bueno, pues la libertad religiosa lo que eh, plantea es la libertad para creer y para practicar, bueno, pues cualquier tipo de, de religión basada en estos contenidos, como digo, sobrenaturales. Y en negativo sería pues, que a nadie le puedan obligar a, eh, a seguir una religión concreta si no la cree o no le, o no le parece conveniente, la libertad para cambiar de religión, etc. ¿Qué iría en contra de la libertad religiosa? Pues la teocracia, es decir, eh, imponer una religión de un modo obligatorio incluso en el sistema político, es decir, que la política tuviera que ver... Con la, propia, con la propia religión. El confesionalismo, es decir, que hay una religión de Estado, que el Estado aunque sea distinto del clero, pues que fomente o tenga una religión como oficial. Y, o el ateísmo oficial, es decir, si hubiera un Estado que obligara a sus ciudadanos a ser ateos, ateos sí. eso también iría en contra de la libertad religiosa de conciencia. Creo que alguien ha preguntado algo. Ah, a lo mejor es que se ha, se, ha, se ha colado el audio. La libertad de, de opinión... A ver, la libertad de opinión que da el artículo 19 es distinta de la libertad de pensamiento. Si el pensamiento supone un, un sistema de, de, de, de pensamiento, una teoría más o menos rigurosa, ordenada, etc., la libertad de, de opinión es el, el poder, el, digamos que tiene menos rigor. ¿vale? Una cosa es decir, bueno, pues yo creo, yo pienso que esto es así, y otra cosa es haber hecho una investigación sobre ella. ¿Vale? Pues si yo hago una investigación sobre algo, más o menos rigurosa, pues sería, hablaremos de libertad de pensamiento, y cuando hablamos de libertad de opinión, bueno, pues es la libertad de decir opiniones, como dice la, la, la palabra, pero sin mucho rigor, sin una investigación detrás. Sin, si yo digo, bueno, pues yo creo que mañana va a llover, pues es una opinión. Ahora, cuando un meteorólogo dice si mañana va a llover, pues él tiene detrás una teoría que le sustenta lo que, lo que está diciendo. Digamos que la opinión, más o menos es parecido a la preferencia o el gusto. ¿vale? Hay gente pues, que tiene ciertas preferencias por ciertas cosas o ciertos, o ciertos gustos. Ojo, la libertad de opinión es la libertad pues, para opinar lo que a cada uno le, le, le dé la gana y en sentido negativo que a nadie le puedan eh, discriminar o tener consecuencias negativas por tener opiniones. Aquí sí me gustaría eh, hacer dos apuntes. Uno, que no es lo mismo opinión que pensamiento. Es decir, no, no, no podemos poner al mismo nivel porque se mueven en planos distintos por ejemplo, pues yo que sé, eh, una teoría científica que tiene pues, todo su andamiaje teórico, experimental, etcétera, con la primera ocurrencia que se, le, que se le ocurra a alguien. Desde luego que no hay que discriminar a nadie por sus opiniones, pero no son cosas ni mucho menos equivalentes, sino que veíamos en el relativismo de que todo vale, ¿no? de que aquí lo mismo da una, una, cosa que, una cosa que otra. Y por otro lado, que la opinión no puede ser un escudo para evitar la crítica. Es decir... Yo tengo libertad de opinión, tengo libertad de expresión, ojo, pero también hay libertad de crítica. Una vez que mis opiniones salen de mi foro interno hacia afuera, quedan abiertas a la crítica pública. Y si yo no quiero que critiquen mis opiniones, lo que tengo que hacer es no expresarlas. Una vez que las expreso, estoy expuesto a la crítica de los demás. Y de hecho, el conocimiento y el pensamiento avanzan por esa crítica mutua de, de unos a otros. Entonces, la opinión no puede ser una excusa para ponerme un escudo... Como cuando se dice a veces, yo opino no sé qué, y alguien critica y dice, sí, oye, respeta mi opinión. No, las opiniones no se respetan, se respeta a las personas, pero no la opinión. La opinión está abierta a la crítica, por, por supuesto. Luego está la libertad de, de expresión. La libertad de expresión es la libertad para poder difundir aquello que pensamos, aquellas cuestiones de conciencia, opiniones, etcétera, que tenemos. Es decir, no, no valdría de nada la libertad de pensamiento, de opinión o de, o de, o de, o de conciencia. Si no pudiera expresarlo, si eso solo se quedara hacia adentro, pues no tendría, no tendría, no tendría mucho, mucho sentido. Aparte que es muy importante la libertad de poder expresar opiniones, pensamientos, creencias distintas, precisamente para poder dialogar, para poder criticar unas a otras y que podamos avanzar. Sin diálogo, pues no, seguiríamos siempre dentro de las, de las, propias, de las propias opiniones. Y ya entonces a la libertad de conciencia, que como digo es distinta pero relacionada con los derechos anteriores y la libertad de conciencia a ver aquí es que la palabra conciencia es muy polisémica tiene muchos significados según el punto de vista o el plano de que lo veamos cuando en la declaración universal se habla de, de conciencia es cuando eh, debemos entenderlo en el sentido cuando alguien dice eh, yo no puedo hacer eso porque va en contra de mi conciencia ¿vale? la conciencia remite a principios a valores a normas normalmente morales que alguien tiene sobre lo que está bien y sobre lo que está mal y que eso implica unas consecuencias prácticas a la hora de desenvolverse, de desenvolverse en, en la vida. Esos principios, normas, etcétera, pueden ser religiosos o no. Es decir, uno puede tener una conciencia basada en una religión o basada en, en una teoría ética o en, o, en, o en lo que sea. Con ejemplos yo creo que se, que se, entiende, que se entiende mejor. Eh, cuando hablamos de conciencia en este sentido, estamos hablando de creencias, normas o principios que para la persona son muy importantes. Son muy importantes en el sentido de que de alguna manera le definen moralmente. Eh, es distinto de una opinión, de un gusto o de una preferencia. Es decir, cuando a alguien se le obliga a ir en contra de su conciencia, la persona tiene un dilema fuerte. Se, se ve en una situación difícil. Eh, no solo se ve ante una incomodidad, sino que se ve en una situación muy fuerte. Voy a poner un, un ejemplo, bueno, estoy hablando de, de memoria, en, creo que es Hesiodo, ¿vale? CO2, es que no me no, da no, no mucho caso, creo que sí, ¿vale? Comenta en, en sus historias. Eh, la anécdota del de, eh, rey, el rey Darío, creo ¿no? que es el rey Darío, tampoco me haga mucho caso. El caso es que, no sé si el rey Darío, el rey, el rey Jerjes Alejandro, bueno, uno de los, un rey muy importante que eh, conquista muchos pueblos y él, que era griego, bueno, pues sabía que los griegos cuando alguien fallecía lo incineraban, no lo hacían una pira y lo, y lo quemaban. Y eh, en la India, pues entra en contacto con un pueblo que lo que hace es que cuando alguien muere, sus parientes se lo comen, cogen y se lo comen. Y ellos entienden que es la forma de, de expresar el máximo respeto hacia el difunto, que es integrarlo en ti mismo. ¿vale? Bueno, pues el rey Darío se le ocurre lo siguiente y es que junta a, a griegos y a y estos habitantes de, de ese pueblo de la India y a los griegos les dice que cuánto oro le piden a cambio de comerse a sus difuntos en vez de incinerarlos. Y a los otros al revés, les dice que, que cuánto oro le piden a cambio de, eh, de quemar a sus difuntos en vez de comérselos. Y como os podéis imaginar, pues tanto unos como otros le dicen que ni por todo el oro del mundo. O sea, los griegos dicen que jamás cometerían la monstruosidad de comerse a, a su difunto. Y los del otro pueblo al revés, dicen que jamás, jamás cometían la, la, la barbaridad de quemar a un difunto como si, como si eso fuera hojarasca o, o otra cosa. ¿no? Es decir lo que les plantea Ridario es un problema de conciencia, es decir, eh, les pide que hagan algo que va en contra de, de un principio, o de un valor, o de una creencia que ellos tienen sobre lo que es la, la dignidad o el trato digno a los difuntos, que ellos entienden que, que, que eso no pueden, por ningún motivo del mundo, no pueden, no, no, no pueden hacerlo. ¿no? Eh, otros ejemplos serían el tema de la, de la alimentación eh, vegana, o coser, o halal, etcétera. Es decir, cuando los musulmanes, los judíos o los veganos se les plantea que coman algo que va en contra de, de sus principios morales, ellos tienen, un, no es una mera incomodidad, sino que ellos tienen un problema grave de conciencia. Supongamos que, que a un vegano no le damos la opción que, o comer carne o, o morirse de hambre. Pues para él sería una cuestión difícil el tener que elegir entre, entre esas dos cuestiones. Eh, pongamos un ejemplo, un ejemplo que puede ser real. Imaginemos una cárcel, una cárcel en la que para los presos pues hay un menú y vamos a suponer que, que en ese menú hay, hay, hay carne. Y vamos a imaginar tres presos. Uno, que no le gusta la carne, pero que no le gusta la carne por el sabor. Es decir, que la puede comer sin ningún problema, pero no le gusta cómo, cómo sabe la carne. Otro, que, que fuera vegano. Es decir, que entiende que los animales tienen derechos y que no se le puede, que comerse un animal es un, es un, mal, un mal moral. Y vamos a suponer a un jainita, ¿vale? que, que por su ley de la INSA entiende que tampoco se puede, se puede comer animales, pero por motivos religiosos, ¿vale? porque entiende que por, según su religión comer animales está mal. Si a los tres les obligamos a comer carne, a dos de ellos les ponemos en un problema de conciencia, al otro no, que serían el vegano y el jainita. Al vegano y al jainita tendrían un problema grave de conciencia si, si, si no tienen más opción que, que comer carne. Mientras que el tercero no, el tercero le incomodaríamos, pero no tendría un problema estrictamente, estrictamente de, de, de conciencia. Entonces, creo que ahí se ve o se puede intuir lo que es la noción de conciencia cuando se habla de, de libertad de conciencia. La Libertad de conciencia refiere a estos casos en los que hay que defender que las personas podamos vivir de acuerdo a los valores, principios o normas morales importantes para nosotros, que nos definen, que nos parecen importantes y que no nos puedan imponer aquellos otros con los que no, con los que no estemos de acuerdo. Libertad de conciencia, pensamiento, opinión, expresión, etcétera, están relacionados entre ellos, son distintos a nivel analítico, aunque lo en la práctica, es verdad que es muy difícil distinguirnos de otros. ¿vale? Y se da en, la, en la práctica, normalmente están interrelacionados y muchas veces no se sabe si algo que hacemos digamos, iría en contra o a favor de este derecho o del otro, o de dos de ellos o tres juntos. ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué defiende el laicismo? Todos estos derechos, principalmente el de la libertad de conciencia y eh, subsidiariamente o en, secundariamente o por relación directa, los otros, los otros derechos. Que hemos, que hemos dicho. Y no hay que olvidar el derecho eh, del artículo número dos, y que a nadie se le discrimine ni se le privilegie por motivos de conciencia, es decir, por tener unas, una determinada conciencia y no, y no otra. ¿Qué sería entonces la laicidad? Habría laicidad cuando tengamos unas instituciones, un sistema político que garantiza estos derechos de los que hemos hablado, que los protege, que los fomenta, que los promociona. Y tendríamos, o pues sería el laicismo, el movimiento que trabaja en pro de la laicidad, para conseguir la laicidad, con lo cual no hay ninguna oposición entre laicidad y laicismo, son dos cosas, el laicismo es el movimiento que busca la laicidad, no, no se puede contraponer uno, uno al otro. Esto lo digo porque hay quienes sí que intentan contraponerlo, como si la laicidad fuera buena y el laicismo malo, pero a mi modo de ver eso es una confusión que no... Que es falaz. Normalmente quien dice eso intenta vender gato por liebre, intenta vender o hacer pasar a los laicistas pues como una especie de, de demonios, y la laicidad, que él entiende, suele ser otra cosa completamente, completamente distinta. Los derechos humanos, bueno, oh claro, y el laicismo, a ver, indirectamente defiende todos los derechos humanos, porque todos los derechos humanos están relacionados, eh, todos con todos. Es decir, es difícil vulnerar un derecho humano y no vulnerar, no vulnerar otro, es difícil defender un derecho y, y por extensión, por analogía o por relación directa, no acabar en otro. Y si tiras de uno, al final llegas a todos. ¿no? Entonces, el laicismo defiende todos los derechos humanos, aunque digamos que se centra en la libertad de conciencia, pensamiento, opinión, religión, etc. También es importante entender que ningún derecho es absoluto y que además los derechos... Eh, a veces son conflictivos, es decir, puede haber conflictos entre derechos. Los derechos humanos no forman un sistema armónico, un sistema matemático, por así decir, donde no hay contradicciones, sino que son polémicos. Eh. A veces hay conflictos entre derechos y, bueno, por eso los debates laicistas son tan interesantes, porque a veces en los que hay que, eh, hay que ponderar o hay que elegir qué derecho prevalece, porque no están solo los derechos, también están hay otros bienes que son, que son importantes, hay que establecer instituciones... Y muchas de las instituciones no permiten que un, directo, que un derecho sea, sea pleno, sea absoluto. Entonces, eso da lugar a veces a conflictos o a, o a situaciones en las que hay que ponderar qué va antes y qué va después. Y eso yo creo que fomenta y es estimulante a la hora del laicismo. Por ejemplo, en el caso que hemos dicho de una cárcel en la que hubiera un vegano, un, un jainita y alguien que no le gusta la carne, pues habría que establecer Pregunto, ¿habría que establecer un menú alternativo para quien no quiera carne? Y cabría preguntarse, y, ¿y tendría que pagarlo esa persona? ¿O lo pagamos entre todos? ¿O cómo lo hacemos? Eso nos daría lugar a debates que ya serían más, más avanzados que, que lo que estamos haciendo hoy sobre pues, los acomodos razonables o otras propuestas de cómo hacer en la práctica para que cada persona pueda vivir de acuerdo, de acuerdo a su conciencia. Sabéis que existen ya varias instituciones, como por ejemplo la objeción de conciencia. La objeción de conciencia se basa en esto que estamos diciendo, es decir, cuando la ley permite que alguna persona no cumpla con una norma general, cuando tiene un motivo de conciencia para incumplirla, que sería el caso de los objetores de conciencia del servicio militar obligatorio, cuando en su día era, era, era obligatorio, ¿no? por poner un, por poner un, un ejemplo. Eh, Establecido lo que es la laicidad, el laicismo, la libertad de conciencia y los derechos relacionados, bueno, pues vamos a ver ahora algunos ataques directos a la laicidad. Es decir, cuando se ataca directamente la laicidad? Pues se ataca la laicidad directamente cuando se impone una ideología concreta, sea religiosa o no, al conjunto de una población, de una ciudadanía. Si un Estado pretende imponer, por ejemplo, pues una religión obligatoria o un sistema de pensamiento obligatorio, con exclusión, prohibición y persecución de quienes piensan distinto, pues evidentemente ahí estaríamos ante un ataque directo a la, a la laicidad. Se ataca directamente la laicidad cuando se prohíben ciertas prácticas, sean religiosas o no. Es decir, si a alguien le impidiéramos practicar su religión o le obligáramos a hacer algo que fuera en contra de su, de su conciencia. Esto ha dado lugar históricamente a las principales medidas laicistas, es decir, a, a los principales medios que se han establecido para eh, conseguir el fin de la libertad de conciencia. La, la primera medida es el principio de, bueno, ahí los autores, si, si leemos a todos los autores, principales autores laicistas, hay un consenso en que hay cuatro medidas que son fundamentales para el laicismo, ¿vale? Sobre todo las dos primeras. Uno sería la, el propio principio de libertad de conciencia, es decir, establecer la libertad de conciencia como objetivo fundamental. Otro, el principio de igualdad y no discriminación, especialmente por motivos de conciencia. Eso voy deprisa porque son los objetivos. Y luego hay otros dos principios. Aquí en el leicismo, entre los autores, hay debates sobre si tienen el nivel de principios o de medios para conseguir los, eh, los principios anteriores. Sea como sea, son muy importantes y son fundamentales. Uno es el principio de separación entre lo público y lo privado. Es decir, hay que distinguir lo que es público y por público entendemos lo que es de todos, de todos sin exclusión, universalmente, no de la mayoría, sino de todos. Eso es lo que es público, donde nadie puede quedar excluido, sea quien sea. Y luego está lo privado, lo que es particular, lo que es de cada uno. Entonces, las ideas de conciencia, las creencias, lo que cada uno piensa es algo que está en el ámbito privado y luego está el ámbito público, donde nos ponemos de acuerdo para convivir y hay que establecer una separación. En el caso concreto de las religiones, históricamente ha sido lo que eh, se ha llamado la separación iglesia-estado, es decir, el estado tiene que ver con lo público, con lo que es de todos, con visión incluyente, no excluyente, mientras que la religión o las iglesias son cuestiones privadas, particulares que no pueden ocupar el espacio público, ni pueden entrar en el espacio público. Esto habría que, que, que matizarlo mucho. ¿En qué sentido no pueden entrar? En el sentido de que tú no puedes entrar con dogmas al espacio público, porque el espacio público es un espacio donde damos por supuesto que no hay dogmas, que no hay verdades absolutas, y por eso estamos abiertos al diálogo. Ahora, si yo tengo una verdad absoluta, no tengo nada que dialogar. Como mucho tengo que convencer o que imponer a los demás. Porque entiendo que nadie me puede convencer a mí. Si tengo la verdad absoluta, ¿quién me va a convencer? No, no, no, no, no hay lugar. Mientras que el espacio público es ese espacio de, de debate que tiene que estar separado de lo, del, ámbito, del, ámbito, del ámbito privado. ¿vale? Y, en cuarto lugar, el principio de neutralidad del Estado. Es decir, que el Estado o lo público no se identifique con contenidos de conciencia concretos. ¿Para qué? Pues para que, claro, si el Estado se identifica, por ejemplo, con una religión todo el que no sea de esa religión quedaría fuera, quedaría como un ciudadano de segunda, de segunda categoría y eso no puede ocurrir en, en ningún sentido. Entonces, estos serían los, los cuatro principios que definirían a la laicidad cuando se lleva a cabo y al laicismo en tanto que intenta conseguirlos. La libertad de conciencia, la igualdad, el principio de separación y el, eh, y el principio de neutralidad. Y bueno... Por la hora y por, dejar, y por dejar espacio a preguntas, a dudas, etcétera, sí que me, me gustaría acabar con, con lo que podrían ser, a ver, algunos problemas o debates actuales que, que pueden afectar al ámbito, al ámbito laicista. Eh, hay problemas que son ya tradicionales, históricamente, como decía, han sido las religiones organizadas las que han, los cleros, los que han intentado imponer su sistema de creencias y prohibir o perseguir a las demás. De ahí que sean históricamente el principal enemigo del laicismo, no porque sean religiones, sino por su dogmatismo, es decir, por intentar y es fácil en cierto modo, es decir cuando uno cree que Dios le ha dicho la verdad, se siente en el derecho a obligar a los demás a comportarse de acuerdo a esa, a esa verdad. Afortunadamente, las propias religiones también han avanzado, es decir, las religiones también se han vuelto más más abiertas a convivir con otras religiones y con quienes no tenemos ninguna religión y eso sean los estados laicos los estados que separan la religión de la política y donde aún así pues sigue habiendo injerencia, injerencias injerencias clericales la semana que viene creo, si no me equivoco pues Juanjo va a hablar por ejemplo de las inmatriculaciones, para poner un ejemplo ¿no? pero vamos que hoy en día dentro de lo que cabe, por lo menos comparado con el pasado pues se ha avanzado mucho en mucho en, en este sentido. No obstante, y acabo con esto, mmm, no, nos debemos, no nos debemos dejar engañar por las apariencias. Es decir, los dogmatismos religiosos no son los únicos que atentan contra la libertad de conciencia. Puede haber dogmatismos seculares, es decir, dogmatismos, gente que tiene verdades absolutas y que se cree en el derecho de imponerlo a los demás, aunque no tengan un contenido religioso. Y ahora mismo, con todo el mundo de las redes sociales, etcétera, Estamos viendo fenómenos de cultura de la cancelación, de censura, de autocensura, de personas que dicen opiniones y se les, eh, se les ataca, se les intenta borrar, se les intenta eliminar. Es decir, que la libertad de conciencia no necesariamente ni siempre viene atacada por las religiones. A veces hay planteamientos que aunque no sean eh, religiosos, son igual de dogmáticos, o igual de inquisitoriales, y que debemos defender la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de crítica, la libertad para esc el, el escuchar cosas que no nos gustan. Gonzalo Puente Ojea, en el, en el libro suyo, por cierto, se llama La cruz y la espada, como lo recomiendo, el, el título, la, la cruz y la espada, sí creo que es el título, La cruz y la espada, él habla del laicismo y de la libertad de conciencia, y lo llama El derecho a la herejía, el derecho a poder ir en contra de la verdad establecida, el derecho a pensar y opinar por mí mismo en contra incluso pues, de los lo más poderosos o en contra de la opinión dominante, sin pretender yo imponerla. Es que no se trata de cambiar un dogmatismo por otro, no se trata de, si a mí me imponen algo, pues ir en contra para imponer yo el mismo, el mío que diga, sino que de construir unas normas de juego, por así decir, unas normas políticas, institucionales, convivenciales, donde pues, podamos convivir, llegar a acuerdos, acuerdos siempre móviles en base a argumentos y donde nadie tenga que ser discriminado por, por lo que piense, por lo que opine o por sus principios morales. Lo dejo aquí, más creo que ya he hablado más que, más que de sobra, son las 8 menos 10 y vamos, estoy encantado de, de escuchar opiniones, preguntas, dudas, no sé si ha sido claro, si me he liado mucho porque los que somos de filosofía somos mudados a, a enrollarnos y vamos, eh, dispuesto a lo que me queréis preguntar. Hola, no sé si da alguien la palabra o. Mm. Es que no sé si de la da Asu o no la da. E... ¿Qué iba a preguntar eso? Asu si ¿sí quieres encargarte sí. tú un poco de. de bueno, la yo la... si queréis doy la palabra, pero. Eh... Me encargo, bien, de acuerdo. Lo que pasa es que hay tres pantallas, es un poco eh, difícil ver las manos, eh, quién la ha levantado primero, pero bueno, veo una mano Hola. levantada que es la de Pedro López, pues adelante Pedro. Hola, bueno, muchas gracias Andrés, muy clarificador. Aunque yo tengo una duda desde hace tiempo con el tema de la libertad de conciencia, uh -huh. porque siempre se dice libertad de conciencia respecto a opciones religiosas y otras. Pero ese y otras queda siempre como una especie de muñón, porque nunca se pone un ejemplo. Y es decir, no tengo claro si, eh, por ejemplo, efectivamente ideologías políticas, es decir, si el que uno sea comunista o neoliberal o anarquista o, o socialista, realmente es, eh, incumbe al laicismo. Es decir, porque nunca lo veo relacionado. Entonces, en, eh, en esa definición siempre, libertad de conciencia, respetuación religiosas y otras, nunca se desarrolla. Y a mí me queda ese, esa duda siempre, ¿no? Realmente, las opciones ya. políticas, quizá, perdón, eh, ah. tengan que ver más con la libertad de pensamiento, que sí está relacionada, pero no tengo claro que sea propio de la libertad, del laicismo la libertad de pensamiento político. Pero bueno, es una duda que he tenido siempre, ¿no? O si me interesa alguna. A ver, eh, técnicamente o estrictamente a ver, la, eh, las ideologías políticas entrarían en la libertad de pensamiento, en tanto que son sistemas más o menos estructurados, eh, formados y, y forman un sistema, ¿vale? Mientras que la libertad de conciencia atañe más a cuestiones, digamos, morales. Eh, por ejemplo, hay un problema de conciencia cuando, ah, pues, yo qué sé. Eh, un médico que por motivos que, Los que sean No quiere practicar abortos y le obligarán pues, pues ahí tendríamos un, ese médico Tiene un problema de conciencia, porque se le obligaría a elegir o Entre practicar la medicina O practicar abortos, ¿vale? De ahí, pues que cuando ocurren cosas de estas Se puede aplicar la objeción de conciencia Es decir, pues hombre, que el, el hombre Siga siendo médico y que, que haga otras cosas Que no sea hacer abortos Y al mismo tiempo garantizar Que si una mujer quiere abortar Siempre va a haber un médico de entonces, que, que, que lo pueda hacer. Es decir, que, que no ocurra no, es que ninguno lo quiera hacer, te quedas sin abortar. No, la mujer también tiene su derecho a poder interrumpir su, su embarazo. Pues esos son problemas de, problemas de conciencia. Ahora, como tú dices, que uno sea comunista, neoliberal, anarquista, o como quiera, entra más dentro de la libertad de pensamiento. ¿vale? En el sentido de que cada uno pues, pueda... Lo único que luego es que en la práctica está todo muy relacionado. ¿eh? Y es verdad que, que es difícil, en la práctica a veces distinguir, distinguir una... Una cosa de otra ¿vale? También una persona por motivos políticos Puede tener problemas de conciencia Si por ejemplo a, pues Mira, me, me acuerdo yo por ejemplo, No sé si era un problema tan grave Por lo menos para mí Pero me acuerdo que hace la verdad, que hace muchos años Ya no, no, hace ni, no sé ni cuánto Yo sé que hubo unas elecciones francesas presidenciales Que en segunda vuelta Creo que los candidatos, si no me equivoco Eran Syrac y Le Pen Es decir, había que elegir entre derecha y extrema derecha Pues yo tendría un problema de conciencia a la hora de votar ahí porque por un lado no, no quiero votar a ninguno de los dos, pero tampoco quiero que gane Le Pen, ni mucho menos, entonces pues a lo mejor, y creo recordar que entonces incluso iban a votar allí con la nariz tapada como símbolo de... bueno pues ahí hay un problema, no sé si llamarlo de conciencia, pero basado en ideas políticas, es decir, cuando a alguien se le pone en ese dilema, en que tienes que elegir entre dos candidatos y ninguno de los dos te gusta pero tampoco quieres que, que ocurra lo peor ¿vale? pues a lo mejor ahí en, en ese sentido Gracias, Andrés. Como oh, te has dado por contestado, Pedro. Hay una persona que en el chat ha dicho que quiere preguntar algo. Es Maite. La cruz y la espada de Gonzalo Puente Ojea. No. No, no. Oh, la, perdón, no, qué no qué es. Hola, no, no. Es la cruz y la corona. La cruz y la corona. Ahora creo que sí lo he recordado. Creo que es la cruz y la, la, la, eh, la, la, cruz y la corona. También me lo puedo y buscar. La en car, ¿no? Dime. El altar y la corona, de, de Gonzalo Puente Ojea. Andrés, Hola. yo quería... Bueno, no veo ninguna mano levantada. Sí. más quiere? Sí, Maite. Sí, yo quería preguntar, porque tengo muchas dudas últimamente, sobre qué habría que hacer con toda forma de negacionismo, pero sobre todo con el negacionismo de las vacunas, porque el negacionismo es un dogmatismo y eh, tampoco el cientificismo es eh, verdad absoluta. Entonces, si yo fuera médico, por ejemplo, pues me gustaría que los negacionistas pagaran sus intervenciones y, claro, va en detrimento de lo público, del dinero público. Se está, eh, se está incrementando muchísimo el gasto público por los negacionistas aparte de por toda persona que enferma y la ley no lo permite porque tenemos una sanidad universal. ¿no? Y sin embargo, es una discriminación y además también entra ahí el conflicto entre lo público y lo privado, porque yo no tengo derecho a contagiar, pero también tengo derecho a negarme a que me vacunen. Entonces hay tantos problemas. Eh, conforme al negacionismo de las vacunas en concreto y también cuáles son los límites del Estado para imponer a alguien las vacunas, es decir, todo lo relacionado con la vacunación me está suponiendo, no solamente a mí, sino en muchos ámbitos, pues un debate que no es nada fácil de solucionar y que a no ser que se cambien las leyes, por ejemplo, lo de la gratuidad, pues eh, es difícil. Si yo ahora fuera médico y tuviera que intervenir a cuatro personas y si dos de ellas fueran negacionistas, ¿tendría yo derecho a decir voy a elegir eh, intervenir al que más lo necesita, que puede ser el más vulnerable o el más el mayor en lugar de al más joven, por ejemplo? Pues has planteado uno de los temas más actuales y más difíciles. Es decir, yo ahí... No tengo respuesta, ¿eh? es decir, es un tema muy muy interesante y muy difícil y que además muestra cómo la laicidad no tiene solo que ver con la religión. Es decir, lo que estás planteando ahora mismo, pues es uno de los debates más más interesantes. Es, es muy muy complejo. Yo me he planteado lo mismo que dices tú. También me lo llevo a plantear yo y un día me levanto pensando una cosa y otro día me levanto pensando lo contrario. ¿Por qué? Porque es que hay muchos muchos muchos asuntos. Por un lado, es el tema de la libertad de pensamiento. Es decir, hay que. Eh, ahora mismo hay una forma de pensamiento que es la, la científica, en el sentido de que la que se sustenta en el método científico, que llega a unas conclusiones, que son las conclusiones pues, de que hay, un, que hay un virus, que es el coronavirus, cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es verdad que hay otras formas de pensamiento, no igual de rigurosas, ni, ni mucho menos, que son las que. lo que llamamos negacionistas, ¿de acuerdo? Y. De acuerdo a lo que he dicho, el negacionista tiene su derecho a, a pensar de un modo negacionista. Es decir, tiene derecho a decir que el virus no existe, que todo esto es una conspiración, que realmente... Pues todas las choradas esas, ¿no? Que, en mi opinión, por supuesto. Pero, eh, pero sí que es verdad que hay, hay un derecho a creer eso. Es decir, sería dogmático, por mi parte, si pretendiera obligar a creer tal otra cosa en contra de lo que, que piensa una persona. Ahora bien, luego todo eso tiene unas consecuencias prácticas, como tú muy bien estabas diciendo, cuando es que la gente, por ejemplo, enferma, pero yo te voy a poner otro ejemplo, que es el tabaco. En el tabaco no hay debate. Incluso los que fumamos sabemos que el tabaco provoca cáncer, o por lo menos que la probabilidad de tener cáncer fumando es altísima. Y ahí, vamos, habría que ser muy negacionista para decir que eso es mentira y que el tabaco es sano y que el tabaco no perjudica la salud. Ahora bien, ¿estamos de acuerdo en que los fumadores si enfermamos y directamente relacionado con el tabaco nos lo paguemos nosotros de nuestro bolsillo y, y no la sanidad pública. El ejemplo del tabaco yo creo que pone el ejemplo de que es pues, un modelo de cómo hay diferentes derechos. Yo estaría totalmente en contra de prohibir el tabaco. Yo creo que tiene que haber un derecho a fumar. Ahora, pero también hay que vivir en convivencia y hay otras personas que no fuman y tenemos que saber convivir. Y por eso yo creo que es bueno que se delimiten espacios, sitios, que se pongan normas para poder convivir. Es decir, yo no tengo un derecho absoluto a fumar. ¿Por qué? Porque no puedo dañar a los demás. En este sentido, uno puede ser negacionista, pero no tienes derecho a dañar a los demás. El Estado no tiene por qué identificarse con una ideología concreta, pero ojo, cuando hay que elegir, si sí hay que elegir entre eh, una opinión o un modo de pensamiento sustentado en unas pruebas que hasta ahora son las que son, y otro planteamiento que, ponderado, tiene menos eh, sustento, pues habrá que hacer caso al consenso científico, al que sea en este momento. Y ahora mismo el consenso es contrario a los negacionistas. Igual que ahora mismo el consenso es contrario a que el tabaco sea bueno. Por tanto, eso también habrá que tenerlo en cuenta. Y luego los médicos pues, tendrán problemas de conciencia. Es decir, cuando tengo a cuatro pacientes, dos negacionistas y dos no negacionistas... ¿A cuál priorizo? En mi modo de ver, hay que ser profesional, al más grave. Y no habría que tener en cuenta cuestiones de sus creencias o no creencias. Igual que si yo tengo a ese enfermo de cáncer, no puedo decir, bueno, ¿este cómo hace tabaco? Después. Y primero al otro que tiene cáncer por otro motivo que no es el, que no es el, que no es el tabaco. Esto plantea el, problema, o el tema de la vacunación obligatoria, por ejemplo, si habría que vacunar obligatoriamente a la, a la, a la población. Etcétera. Como digo, es muy, muy difícil y vamos, yo, no, yo soy incapaz, ni mucho menos de resolverlo, tan solo de plantear cuestiones pues, para animar el debate, pero sí que es cierto que es una cuestión eh, compleja y, y sumamente difícil. Gracias. Yo no sé cómo se pide la vez, cómo se levanta la. Se levanta la mano. Se levanta la manita. En un eh, apartadito que hay de abajo, hay un... que dice levantar la mano. Pero bueno, te vemos, no, es, o sea que un... Miguel, puedes, puedes preguntar Hola. cuando quieras. Te pones reacciones, Miguel. así reacciones. Y en el que, que está la mano. así ya. Ah, ah, ah, ah, ah, Yo es que también tengo que... Ahora lo veo. Ahora lo veo. Gracias. Vamos a ver, dos cosas. Uno, ya este tema se discutió en el 14, en aquella reunión que hubo sobre la forma de entender la conciencia, yo sigo insistiendo en que los aspectos políticos y culturales y, o sea, étnicos culturales y identidad sexual para mí forman parte de la conciencia entonces distinguir entre un pensamiento trascendental de dioses y un pensamiento trascendental de patria de dioses como la lengua etcétera, etcétera que no haya aparecido todavía ningún, ningún escrito nuestro sobre la situación en Cataluña o en el País Vasco, ahora ya aunque aquí están un poco más tranquilas las cosas, me cuesta. Y después lo mismo, el aspecto de entender la, la identidad sexual como pensar, forma de conciencia, o sea, que la identidad homosexual, ...las diversas posturas ante la identidad sexual no formen parte de la conciencia... ...me cuesta mucho aceptarlo. Entonces, eso de siempre que decimos... ...y, y lo tenemos en nuestra, nuestro proyecto de ley de libertad de conciencia... ...los pensamientos religiosos y los no religiosos, como decía antes Pedro López. Yo, entonces, y los no yo creo que hay ahí que concretar algunas otras cosas más. Esto por una parte, y ya para no estar repitiéndome después hago una segunda cosa que es algo distinto. Hacemos mucha, mucho hincapié en laicismo de cara a las instituciones. Y es verdad que las instituciones generan sociedad, forma de sociedad. Y sin embargo no hablamos mucho de la sociedad laica entendiendo esto en cuanto a nuestras propias actitudes con respecto a los demás. O sea, lo que se ha llamado siempre la tolerancia, que yo prefiero llamarle respeto. Y a su vez también me gustaría que si pudieras... Eh, Aclarar un poquitín más qué podrías entenderse por respeto. Desde luego, yo lo entiendo me parece que como no discriminación, no, no, como muy bien decías tú antes, no hay respeto a las ideas, desde luego, sino a las personas. Pero qué es eso de respeto a las personas. Vale, gracias. Bueno, lo primero es saludarte, Miguel, que hacía un montón que no te, sí, que no te veía sí. y, no, y no te has y, y decirte, a ver, has tocado un tema muy difícil, el tema de los nacionalismos, culturalismos, etnicismos, etcétera Pues sabes que es, que es complejo, es complejo y es delicado. Y es, y, es, y es delicado, es, no, no son temas que se resuelven fácilmente y aparte son temas en los que no estamos muy acostumbrados a lidiar, es decir, por tradición o eh, por lo que sea sí que es verdad que estamos muy acostumbrados a manejarnos, digamos, con el tema religioso, pero es verdad que estos otros temas nos pillan, nos pillan distinto, ¿vale? Porque no, no vemos claramente los dogmatismos muchas veces. No quiero decir que los haya necesariamente en todos esos temas, pero sí que es verdad que son temas más avanzados, más complicados, donde seguramente si los sacamos a colación, pues acabaremos discutiendo entre nosotros sobre si pues, unas cuestiones o las, o las, o las otras que has, que has comentado. Y a ver, lo otro que dices a ver, yo sí creo que, que el Estado tiene que ser totalmente laico, pero sin ningún tipo de duda, separando claramente lo público de lo privado, especialmente en algunos ámbitos como puede ser la educación, ¿vale? y que ahí no hay que tener concesiones. Ahí estoy con el presidente Thomas Jefferson, cuando al principio de separación lo llamaba el muro de separación, para que quedara bien claro que a un lado está lo público a otro lo privado, ¿no? la, la política, la religión o las ideas particulares, por así decirlo. Por así, por así decir Ahora, eso en el ámbito eh, político e institucional Claro, el ámbito social es distinto Es que en el ámbito social, ahí ya estamos las personas Y yo creo que no se puede exigir el mismo rigor laico a las instituciones Que a los particulares Porque sería a lo mejor una exigencia excesivamente dura ¿vale? Entonces, eh, es lo que algunos autores hablan del ámbito público formal, que es el propio de las instituciones, y luego está el ámbito público informal. Por ejemplo, eh, yo qué sé yo creo que el este ámbito público formal son pues, el parlamento, un juzgado, eh, una escuela, un ayuntamiento. Ámbito público informal, es por ejemplo, una calle. Entonces, eh, eh, cuando se plantea el tema de los símbolos religiosos en los espacios eh, del espacio público formal, pues yo creo que no hay duda de que ahí no tiene que haber ningún símbolo religioso de ningún, de ningún tipo en un juzgado por ejemplo pues o no, no, en los colegios como ver ahí un crucifijo en un colegio o una media luna en, en un juzgado o, o algo así ¿no? ahora, en el espacio público si informal ahí le vamos a poner la misma exigencia pues ahí eso es complicado porque en la calle ¿cómo me van a prohibir a mí que no exprese lo que, yo, lo que yo pienso. Lo que sí que exige la ciudadano es que cuando está interviniendo en el espacio público e eh, eh, interpelando a los demás, sí que tiene que hacer un esfuerzo por intentar usar eh, lo que Habermas llama un lenguaje universal y, y no un lenguaje particular. ¿Por qué? Pues porque si no, irremediablemente no me entiendo con el otro. Habermas habla, por ejemplo, de lo que llama la traducción y él dice... A ver, una persona religiosa, en tanto que religiosa no, eh, una, una persona religiosa, no puede en el espacio público dar motivos religiosos. Es decir, vamos a suponer que estamos debatiendo el aborto y, y un diputado es creyente. No puede decir en el Parlamento, hay que prohibir el aborto porque Dios dice que eso está mal. O sea, ese argumento no vale en, en el espacio público. Ahora sí que es verdad que lo puede traducir en el sentido, ¿qué quiere decir eso? Intentar argumentar racionalmente pues a favor de que el aborto está mal por X motivos pero racionales entonces ahí Javier más es cuando habla de eso en el espacio público informal pedirle a todo el mundo ese rigor pues hombre sería complicado ahora sí que me parece que llevas toda la razón con el tema del respeto es decir eh, pues yo que sé que si yo veo a alguien que lleva un velo pues no tengo por qué decirle ya. tú gilipollas pues porque ya. Oye, pero no hay a... no lugar a, a que lo haga. Pero, ¿y si yo estoy contratando a alguien en mi, para mi empresa? O, más normal, sería aceptándole en mi grupo de actividades y es homosexual, heterosexual, eh, mujer eh, o, o de partido político. No, de partido político no, de, de convicciones. Eh, ¿Cómo entiendes ahí el respeto? Yo creo que el respeto está en la irrelevancia de, de todas esas cuestiones que han mencionado Es decir, sí, una asociación sí, ¿eh? de, yo qué sé, de, de amigos de la artesanía debe ser irrelevante que alguien, o sea, El único motivo para estar ahí tiene que ser efectivamente que te guste la artesanía Pero que seas homosexual, heterosexual, hombre, mujer, blanco, negro Tiene que ser tan relevante como si eres rubio, moreno o pelirrojo Es decir, debe ser irrelevante eso es lo, que, es lo que quería que desarrollara un poco, o sea, efectivamente, o sea, todo, entender el respeto como no discriminación. Claro, um, y porque, si a lo mejor, Miguel, tú vas por lo que yo en otro sitio he llamado el histrionismo identitario, es decir, el querer mostrar la identidad, sea como sea, intentar responder a la pregunta que nadie hace, que es ¿y tú quién eres? Quiero decir, obvio, yo que ya, sé eh. que si yo soy moreno no voy por ahí presumiendo de que soy moreno, simplemente lo que quiero es que eso pase desapercibido, que nadie me discrimine y me dé peor trato por ser moreno. Lo mismo que si fuera, que si fuera rubio. Bien, no solo eso, sino que, por ejemplo, eh, si en cambio eh, imagínate que tienes una eh, empresa de catering y te dice, no, es que yo los viernes eh, no tengo que... No, no puedo, vale, ¿no vaya, te entiendo, te entiendo. No vale, trabajo vale, vale, los vale. sábados. O mm, el, el domingo yo tengo que ir a misa. Vale. Entonces son las horas, digo, los días y momentos en que tú más actividad laboral tienes. Digamos, vale, eso vale. sería, eh, por vale, contraste, es... sí si, sería, si sería motivo de discriminación, pero no por pues, discriminación. Vale. Pues, pues, Miguel, con eso enlazas con un tema difícil, que es el tema llamado de los acomodos razonables. Es decir, cómo sí, en bueno, la sociedad pues... civil pueden surgir esas cosas. ¿Vale? Eso sí ya, eh, ahora ya sí te pillo más. Pregunta, en tu, hospital, pregunta en tu hospital cuántos tipos de comidas hacen Porque uh -huh. como todavía se sigue respetando, se sigue intentando acomodar Es una locura, yo he oído unas cantidades a veces de variedades in increíbles Claro, ahí por pero... ejemplo llegamos a ese asunto Es decir, claro, bueno. yo tengo una empresa y, y claro, abrimos los viernes Y claro, una persona de creencias musulmanas me dice No, yo quiero trabajar aquí, pero es que para mí el viernes es el día sagrado Y una por el sol el sábado te Tengo, te tengo el que rezar y tal y cual, ¿no? El acomodo razonable consistiría en intentar negociar con esa persona una forma de acomodar el, el trabajo que fuera razonable, como indica la expresión. Es decir, pues bueno, si no puedes venir el viernes si puede venir otro trabajador y tú vienes el domingo que hay otro que no quiere venir, si lo podemos acomodar así, pues salimos todos ganando. Es decir, claro, claro, claro. los acomodos razonables van en ese sentido. Ahora sí bien. que es cierto que dan lugares a problemas. Por ejemplo, mira, te pongo un caso real. En las oposiciones a funcionarios, si tú alegas que eres eh, evangélico, o, no, adventista o, o judío y caen en sábado, tú haces la oposición otro día. Eso sí, rompe sí, el sí, principio bien. de convocatoria única. Yo particularmente acordada, pienso tío. que eso no está bien. Muy bien. Yo, sí. particularmente, pero pienso, entiendo que hay un problema de conciencia para sí, quien sí. de verdad sea adventista y diga: ¿es que ¿Cómo voy a hacer un examen el día de sagrado en el que yo me tengo que dedicar a mi religión? Ahora, el examen hay que hacerlo algún día y siempre va a haber alguien que le va a salir mal. Bueno, pues en este caso habrá que ponderar y ver si priorizamos el principio de convocatoria única o, pues, que a veces la, no se puede, como decía, los, los derechos no son absolutos y no pueden ser plenos. Hay veces que uno tiene que sí, sí. elegir y tiene que decir, bueno, pues el problema que plantean los SIG, los SIG son una religión eh, que llevan así un, un turbante muy grande porque no se pueden cortar el pelo y le crece muchísimo. Y no pueden llevar casco no puede llevar, de moto. Claro, no pueden llevar casco de moto y pretenden que a ellos se les exceptúe de la prohibición general de conducir moto con casco. Pues son problemas difíciles. Yo algunos los veo fácil. Sí. Yo entiendo que una cárcel, por ejemplo, que es el ejemplo que ponía, yo creo que sí que habría que poner un menú alternativo. Pero porque no hay opción. Es decir, es que, que obligar a elegir... Que mi religión dice que tengo que comer angulas, ¿eh? Claro, pero no hay una religión que diga eso. Entonces... Bueno, la, la, oye, los pastafaris los pastafaris sí tienen su... Bueno, otra cosa, y, y con esto la última. Eh, entonces, respecto al sentido de conciencia y de identidad, eh, ¿cómo me explicas el que en todos nuestros encuentros haya una o más ponencias eh, feministas y haya habido dos, por lo menos dos, y está pendiente el de, el de Gijón, mm, con el título de Encuentros eh, Feministas? Pero yo creo que el feminismo es un momento transversal que debemos tener en cuenta sí o sí. Es decir, claro que sí, ya, ya lo nada. sé. Pero, sí, pero, pero también otros, todo lo, lo, como te decía antes, lo étnico y cultural también. Y para mí es que para mí es clarísimamente que es un, un momento una, un elemento de conciencia, la identidad sexual. Que tampoco estamos tratando casi nada. Y todo el otro tema. El feminismo es muy claro, pero todo el tema de los LGTBI. De, eso yo no lo, no lo encuentro, no lo veo no. yo creo Miguel que son cosas distintas pero que sí que es cierto que a veces están conectadas entonces pues, históricamente pues, si a los hombres les han vulnerado la libertad de conciencia a las mujeres el doble pero precisamente por ser mujeres a, decir, a los vamos, hombres, por... Algunos, ya, pero algunos tipos de hombres más que las mujeres todavía sí, sí, yo no digo que no, pero que son dos cosas distintas que intersectan en muchísimos puntos, es decir que la reivindicación de la igualdad de hombres y mujeres se intercepta en muchos aspectos con la reivindicación laicistas. Sí que es cierto que son dos movimientos distintos, con objetivos distintos, a veces coincidentes, incluso en alguna ocasión pueden resultar divergentes y que no hay que confundirlos. Por ejemplo, yo como laicista defiendo el derecho al aborto y ahí coincido con el movimiento feminista que también lo defiende. Sí que es cierto que los motivos son distintos, es decir, para mí como laicista es que a una mujer no se le puede obligar a ir en contra de su conciencia y si ella no ve nada malo en abortar, pues, pues tiene que poder abortar. Y si en su conciencia considera que está mal, nadie le puede obligar a abortar. Es verdad que desde el momento feminista habrá Correcto. otros motivos distintos y Correcto. ahí coincidimos. Si no, y en otros puntos que... divergimos, pero vamos. Más creo bien creo que... lo que quiero avanzar es que precisamente para mí, como leicista, el defender la igualdad de todas las identidades es que es lo que quiero decir, que para mí es un motivo, una forma de conciencia de la identidad sexual. Entonces, bueno. no, no, que ya lo hemos discutido otra veces, he dejado. Vale. Gracias. Oye, me alegro mucho de haberte visto y a, ver a todos, mismo, y me bien. parece muy interesante lo que estamos haciendo. ¿eh? Saludos. Gracias. Bueno, a ver, no sé si alguien quiere pedir la palabra. Las manos no las veo levantadas, entonces... Y una mano levantada de Pedro Antonio Campos. Vale, pues Pedro Antonio, sí. Y John, yo creo que John también levantaba la mano. yo John Apalateri. Ah, bien, bueno, pues empezamos con Pedro Antonio y después yo. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, soy Pedro Antonio Campos, del Condado Laico de, de Jaén. Y entonces he estado viendo, eh, oyendo la intervención de Andrés y quería hacerle dos consultas, si se puede llevar así. Vamos a ver, cuando habla de la libertad, no, vamos, a, eh, vamos a entendernos como la presión que te hacen las religiones para que tú en el espacio público no la puedas ejercitar de otra forma y tal, a la parte que dice él que no son todas las religiones las que hacen eso, sino que también hay formas laicas que te inciden a eso. Se refiere un poco, Andrés, al tema, por ejemplo, cuando la Unión Soviética se prohibió las manifestaciones religiosas en aquella época del soviet, una. Otra, yo creo, ya lo habéis dicho aquí algunos y algunas intervinientes, que lo que principal hay que trabajar en estas cosas, yo creo que empezando desde la E1 que nace, desde una que nace, es la educación, el respeto y saber que tu libertad termina donde empieza la del prójimo. Entonces, tú Andrés fumas, me parece muy bien que fume, aunque no lo comparta. Pero tú sabes que si hay otras personas que lo fuman, pues tienes que intentar. Porque ¿de qué se trata? De convivir, no de imponer. Entonces, eso se aprende desde que uno nace, rehaciéndole ver que hay que respetar también a los de Y uno, aunque le cueste, tiene que asumir eso, porque si no, esto es imposible. Aquí lo que decía también Miguel Fernández. Hombre, imaginemos, por ejemplo, ahora que estamos aquí en Jaén de Aceituna y en un tajo vienen dos musulmanes, dos israelitas y dos cristianos. ¿Cuánto juntas el tajo? Nunca. Nunca. Entonces, aquí hay? Un convenio donde efectivamente Andrés intenta concitar las opciones de todo el mundo para que todo el mundo se pueda expresar libremente. Ahora, si hay litigio, lo principal es que quieres trabajar o tu, tu religión. Si no hay otra opción, habrá que tomar una decisión porque... En la vida hay que tomar muchas veces decisiones, aunque no te gusten. Eso de botar con la nariz tapada, efectivamente. A veces tienes que buscar el mal menor. Pero es que yo pienso que lo principal es desde que uno nace, educación, cultura y respeto. Y así meteremos muchos problemas de esa intolerancia que se ve en algunos sectores de la sociedad que traemos sin vivir. Entonces, yo quería que Andrés me aclarara un poquito eso de la presión que te hacen los sectores no religiosos también en el tema. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Pedro. Eh, Podría ser un ejemplo lo que tú estabas diciendo. En cuanto a la Unión Soviética y digamos, los países, eh, bueno, los que fueron del socialismo real, si tú lees las constituciones de la Unión Soviética, eh, se garantiza la libertad religiosa. Es decir, en todas, eh, no, no, no, el ateísmo no fue oficial, por lo menos en las constituciones de la Unión Soviética, es decir, tú lees las, todas las constituciones que ha habido, que si no me equivoco han sido por lo menos tres o cuatro, y entonces se pone que en la Unión Soviética se garantiza la libertad religiosa de los individuos, ta, ta, ta, ta. ta. Ahora, bien es cierto que en la práctica existía un ateísmo oficial, es decir, desde el Partido Comunista de la Unión Soviética y desde los soviets se se incentivaba al ateísmo e incluso había persecución de la religión y se incomodaba a las personas que eran, que, eran, que eran religiosas. entonces En ese sentido sí podría ser un ejemplo, porque de facto, de hecho, sí que es verdad que no era igual ser religioso que no serlo vale en, en la Unión Soviética. Eso podría ser, podría ser un, un ejemplo, pero no solo ese, sino que... Me refiero, por ejemplo, a, a cualquier otro movimiento, cualquier otro, lo que hoy en día llaman el wokismo, ¿no? Eh, un movimiento basado en ideales <coughs> estupendos, o que a mí, por lo menos, me, me parecen geniales, de igualdad, de antirracismo, etcétera, pero que adoptan unas formas de censura, de cancelación, etcétera, con las que no estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que hay que estar dispuesto a escuchar opiniones distintas. Y si uno quiere escribir un libro donde dice que los homosexuales son enfermos, la mejor Forma de censura es no comprar ese libro, pero de ahí a prohibirle hacer, por ejemplo, una conferencia, una presentación del libro, oye, pues que vayan los locos que quieran ahí, si se van a juntar cuatro, pero querer prohibirlo, impedir que se haga ese acto, por ejemplo, yo particularmente creo que eso no puede ser así, es decir, eh, no se puede imponer ninguna, ninguna verdad. Entonces me refiero a ese tipo de movimientos que están adoptando pues esas formas de, pues de, de querer censurar o amedrentar a cualquiera que dice una opinión contraria a lo que, bueno, pues podemos decir que es políticamente correcto, ¿no? También me, me, refería, me refería a eso. Y en cuanto al otro que has dicho, a ver, lleva mucha razón. Eh, fijaros que, por ejemplo, la declaración, en la, declaración, en la Constitución de Estados Unidos se, se establece una serie de derechos, pero no se habla del derecho a la felicidad, se habla del derecho a buscar la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un derecho... Otro tiene una obligación. Entonces, claro, si yo tuviera derecho a, la, a ser feliz, alguien tendría la obligación de hacerme feliz. Pero eso es un absurdo. Es decir, ¿cómo va a haber, cómo va a tener a alguien la obligación? Lo que tengo es derecho a, ser a, a, a buscar la felicidad. Es decir, intentar ser feliz por mis propios medios. Los demás, como mucho, podrán intentar no estorbarme. En la medida de sus posibilidades, pues intentar no, no, hacerme, no hacerme infeliz. Pero el que se tiene que buscar la felicidad soy yo. Aplicado la libertad de conciencia... Yo tengo derecho a la libertad de conciencia. Ahora bien, si yo tengo una conciencia muy exigente, voy a tener luego muchas situaciones donde tenga problemas. Claro, si yo entiendo que la obligación de respetar el día sagrado es que no puedo hacer absolutamente nada, que no sea estar rezando, voy a tener muchos problemas. Claro, porque la vida social, eso me va a dar muchos problemas. En el mismo sentido, en el que no tiene los mismos problemas, un vegano súper estricto que un vegetariano que, por ejemplo, sí que come pescado, pero no come pero no come otro tipo de carne. Claro, cuando vaya a comer a un restaurante es que no voy a tener los mismos problemas, pero porque no es igual de exigente o de estricta una conciencia que otra. Y quien elige una conciencia tiene que asumir que eso tiene unos costes. Claro, si yo quiero tener una conciencia muy estricta, pues yo voy a tener algunos costes muy grandes... Con esa conciencia. Si yo relajo mi conciencia y tengo unas exigencias menores, pues voy a tener también menos, menos problemas. Ahí ya depende de lo riguroso o fanático, según se mire, que sea cada uno. Si yo soy muy, muy estricto de mis ideas, pues voy a chocar muchas veces y voy a tener muchos conflictos. Ahí yo también pienso que es importante pues, relajar un poco a veces las, las cosas y si uno puede tener cuatro principios muy importantes... Ahora, si en vez de cuatro tengo 500, claro, es que casi cualquier cosa me va a molestar y me va a ofender y va a ser un problema para mí. Pero eso es algo que tiene que asumir, es, digamos, es el precio de la libertad de conciencia. Los demás, como mucho, pueden intentar ayudarte en la medida de lo posible. Quiero decir, si tu patrón, por ejemplo, pues te puede decir lo que decías tú. Venga, pues no vengas a coger cituna el viernes y ven el sábado, pero claro, si cada uno me dice un día distinto, pues a lo mejor digo, pues, contrato a ateos, que les de igual un día que otro. Es que... El que tiene una conciencia muy estricta luego tiene también más problemas. Vale, gracias. John, creo que quería... John, tienes la palabra. Sí, ¿se me oye? Sí. Sí, buenas tardes. Es un placer desde Pamplona estar con todos y todas. Estamos conformando un grupo propio en Navarra y me ha gustado mucho tu... Tu, tu labor, Andrés. Eh, se nota que eres profesor. <risa> Una pregunta. A mí alguna vez me ha pasado, venimos de pasar estas navidades, la invasión, la invasión de festejos, actos, artículos de prensa... Eh, notas de aquí y de allá mmm, Sigue siendo abrumadora El eh, colocar belenes por todos los sitios Etcétera, verdad Los cantos A mí alguna vez ya saturado Me decidí escribir algún artículo eh, Orientado hacia, hacia los belenes En mi centro de salud Yo soy médico de familia eh, orientado a, a los planteamientos de uno de los personajes espirituales que hablaba en un apartado de opinión en el diario que estoy suscrito yo de ciertos valores, digamos, de pensamiento filosófico y tal que a mí me parecían fuera, fuera de lugar, carentes de pensamiento crítico y escribí un artículo después de también leer a varios autores, eh, sobre todo ateos. Entonces, preguntarte Andrés, a veces eh, el matiz entre, entre la defensa de, eso, de esas libertades y derechos y, y el pasarte, a ahondarte, ahondando en un pensamiento crítico que diga a ver, pero me estáis hablando de Belén, me estáis hablando ante eh, los angelitos del portal, eh, sin que haya base histórica, sin que mencionéis la situación actual de Belén, de Palestina, en el que están siendo machacados, no pueden salir de su entorno, Estáis describiendo, un, eh, estáis ocultando una realidad actual, estáis eh, lanzando hipótesis y teorías que son leyendas y cuentos, y como si fueran verdades, orientadas muchas veces a la población infantil. ¿no? Entonces, mmm, creo que podrías darnos algunas pautas de cómo entrar a debate porque a veces sientes la necesidad de, de responder. Gracias. En el tema de, lo he dicho ya, que los espacios públicos formales y un, un hospital sería uno de ellos, igual que una escuela, yo creo que hay que ser eh, lo más riguroso en cuanto a laicismo y separación de público y privado. Es decir, un hospital es un sitio donde va todo el mundo. Y donde todo el mundo tiene que estar cómodo. Y decíamos que lo público es lo de todos, no de la mayoría, de todos. Entonces yo entiendo que esos lugares tienen que ser, ideológicamente hablando, lo más asépticos posibles. Donde si yo voy y soy de lo que sea, ¿vale? Me da igual de una religión que de otra, de ninguna, etc. Pues que no me sienta incómodo, que no haya nada, que no haya símbolos que de alguna manera parezca como que los que no coinciden con esos símbolos son de segunda categoría. Sí que es cierto que a veces la proliferación de toda esta simbología religiosa pues eh, incomoda. Por otro lado, a este respecto, a ver, eh, te, también tiene su complejidad, te, te quiero decir. Una cosa es cuando eh, en ciertas fechas se ponen estos símbolos navideños y una cosa es cuando hay una intencionalidad claramente propagandística de una religión, en este caso del, del cristianismo. A ver, y otra cosa es cuando la gente que lo hace, lo hace, pues muchas veces es que hay ateos que ponen belenes porque les gusta sin más. Quiero decir que, ahí yo también, lo decíamos antes, depende de la sensibilidad que alguien tenga. La verdad que yo a lo mejor antes, me, estas cosas me molestaban muchísimo y la verdad es que últimamente ya me da bastante más igual. Preferiría que los espacios públicos fueran lo más eh, asépticos posibles, vale para que todo el mundo esté cómodo, pero es verdad que tampoco monto un pollo... Por esas cosas, es decir, yo si voy a un hospital y veo un Belén, no pongo un hoja de reclamaciones, sinceramente. Quiero decir que, bueno, pues ya está. Eh, preferiría que no lo hubiera. Pero por otro lado, eh, ya no sé si por una cuestión de, de, de táctica o de estrategia, es decir, no quiero aparecer yo como el censor o como el malo, porque normalmente suele ser un sanitario que incluso con su mejor voluntad, el hombre lo hace porque lo ve bonito. ¿vale? Es decir, que no, no lo suele hacer. Otra cosa es que sea un tío, pues de puse y que lo pone a para que tal o para que cual. Entonces también depende de la intención con la que se hagan las cosas al nivel práctico o personal, ¿vale? Estando ahora mismo de lo, de lo personal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que hay que procurar que los espacios públicos sean lo más... Espacios públicos formales, sean lo más asépticos posibles y luego en la práctica, pues hombre, yo creo que es la cuestión muchas veces incluso de negociar, de que aquí en Apóstol Belén decirle, oye, mira, por favor, entiende que esto es... Y hablar, salvo que Dios, salvo que es un fanático y que, y que tal. Y luego que hay una cuestión que es también la puramente cultural, Es decir, hay símbolos que luego acaban trascendiendo a lo que es lo estrictamente religioso y se convierten en puramente culturales. Y de hecho, hace tiempo, mucho tiempo, yo escribí un artículo diciendo que lo que había que hacer, que hacer era no prohibir las fiestas religiosas, sino celebrarlas todas, pero todas, celebrar todas. En el sentido, hablaba con ironía, hablaba en ese artículo con ironía. Lo que quería decir es... Si tú hablas con gente fanática, tú hablas con gente del Opus Dei, tú hablas con evangélicos fundamentalistas, con testigos de Jehová, ellos están en contra de todo eso. O sea, curiosamente, ellos están en contra de, de los Belenes, de celebrar la Navidad, etcétera, Porque ellos entienden que eso es pagano, que eso es vulgarizar la religión, que la religión es algo sagrado, que es algo muy serio, y que no se puede poner a un tío cagando en un Belén porque eso es una burla a la, a la religión, o que tal, o que cual, o que... Es decir, que curiosamente los más fanáticos están en contra, en contra de eso. Las procesiones, los belenes, todo este tipo de cosas, y podemos hacer los equivalentes en el mundo islámico o, o hindú, muchas veces son cuestiones culturales que no reflejan ni siquiera la creencia de la persona. Es decir, simplemente pues se llevan, o porque se llevan, es decir, el tema de, de, del velo. No todas las mujeres que llevan el velo son de creencia musulmana, hay las hay ateas. Simplemente lo entienden como algo cultural. Pero no quiero entrar en el tema del velo por lo complejo que es, ¿vale? No, no estoy, estoy diciendo ni que esté a favor ni en contra del velo, ¿eh? Eso sería un tema que, desde luego, no da tiempo hoy para, para debatirlo. Pero quiero decir que a veces tampoco hay que obsesionarnos con, con ciertas cosas cuando no son excesivas, ¿vale? Y cuando no tiene una intención claramente propagandista y proselitista, como sí que ocurre en otras ocasiones, donde se intenta machacar y eh, machaca, machaca, que algo quedará, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Yo A veces pienso en el colegio de mi hija, pues si ponen un belén, tampoco voy a ir allí a decirles, oye, quitarles ese belén. Luego, ya en mi casa, yo también pues, le enseñaré para que ella vea las dos cosas y que elija por sí misma lo que quiera. Bueno, veo dos manos levantadas, no sé cuál de los dos ha sido. Yo veo a, Vicen, la primera, a Armógenes una es de a Pepe. Hermógenes. Y la otra de Pepe. Y creo que sí, con estas dos intervenciones, bueno, y de Vicen también ha levantado la mano. Pues con ellos tres nos acabamos, porque si no se nos acaba el tiempo. Y otro día hablamos de cómo las religiones se apropian de las tradiciones y del folclore. Bueno, pues eh, empieza. En... Sí, eh, no sé si se me oye bien. Sí, sí, sí. sí, oye. sí. Ok, gracias. Eh, bueno, no pongo imagen porque así no consumo recursos. <ríe> eh, mi pregunta es muy concreta, porque ya a mí me ha quedado una duda cuando ha dicho, Andrés. Eh, creo que algún otro compañero lo ha, lo ha subrayado también, eso de que eh, las opiniones ni, no, no merecen respeto, o sea, o no son, eh, o sea, se respeta a las personas, pero no necesariamente a las opiniones. Entonces, yo eso tengo mis, vamos, no, no, no lo comparto. Eh, por ejemplo, eh, si yo ahora mismo aquí yo manifiesto o escribo en el chat no, puede que alguno lo haya hecho al principio porque me parece que se le ha, se le ha expulsado y yo digo, todo el laicismo es una gilipoller mayúscula eh, ¿merece respeto mi opinión? No, no, claro de, modo de ver, no. vamos a ver con, es, con esa, frase, esa frase de Fernando Sabater si no me equivoco y él venía a decir que la, las opiniones no se respetan o sea, la, la, con eso lo que él quiere decir es cuando yo opino algo, expreso algo lo abro a la crítica Cualquiera que lo escuche me puede responder y me puede criticar, pero cuando hablamos de eso estamos hablando de cosas medianamente fundamentadas. ¿vale? La idea es que de la crítica mutua y del diálogo pues podremos llegar a entendernos, incluso a cambiar de opinión o a construir una opinión compartida. Pero cuando alguien pone aquí, por ejemplo, si alguien pone en el chat, el decimos es una mierda, es que eso no es una opinión, eso es una tontería, ¿no? No, no merece ni la categoría de opinión. Entonces, una opinión sin llegar a ser pensamiento, una teoría totalmente formal y rigurosa, pues se supone que tiene algo de enjundia. Y la idea es que cuando alguien opina algo, se tiene que abrir a, a, a la crítica de los demás. Ojo, la crítica a veces puede ser ironía, puede ser humor, puede ser sarcasmo, ¿vale? Y bueno, uno tiene que estar abierto a eso, a que si yo expongo mis opiniones, mis ideas, mis teorías, mis hipótesis, pues que los demás me puedan criticar. Lo que no se puede usar la opinión como excusa, por ejemplo, para insultar es decir, de ahí que es importante los delitos de odio, es decir, no no nos hagamos trampa nosotros mismos entre, como es una frase, ¿no? De entre calé-calé no nos vamos a echar la buena aventura, vamos a ver, todos sabemos distinguir una opinión sincera una opinión veraz, una opinión que realmente busca expresar un contenido de lo que es la provocación, la incitación al odio, es decir, a mí que un nazi va diciendo, no, yo es que opino que los negros son inferiores, pero el gilipollas, punto, ya no hay, no hay debate, es decir, hay, hay consensos tan fuertes que no lo vamos a someter ni a discusión. ¿Por qué? Porque entonces no avanzaríamos nunca, salvo que apareciera un argumento, vamos, no me puedo imaginar qué argumento podría aparecer que convenciera a la humanidad de que los negros son inferiores. Entonces, ahora mismo, que alguien dijera algo así sin más, no, los negros son inferiores, eso no es una opinión, eso es una tontería, y vamos, si no nos rebajamos a debatir eso. Otra cosa es que, yo qué sé, cualquier otro, yo qué sé, que, que hablemos de la tría de cuerdas, pues hombre, ahí sí, hay... Hay muchas más dudas, pero hay cosas que no sé. Se... O sea, la opinión no puede ser una excusa para para evitar la, para evitar la crítica. Lo que no se puede hacer nunca es maltratar, discriminar o perjudicar a una persona por sus opiniones. Eso es lo que no lo que no se puede hacer. Pero vamos que cuando uno opina una tontería, pues tiene que estar entender que otro puede opinar que él es tonto. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Clarísimo. Bueno, eh, Pepe, puedes hacer tu pregunta y después Vixen con Vixen terminamos. No sé si me... Eh, no... Pepe, tienes que quitar el micrófono que lo tienes eh, cerrado para que podamos oírte los demás. Ahora eh, parte... ya ahora, ahora, se me oye, ¿no? Sí, vale, sí ahora ya gracias. Sí. Sí, gracias. Eh, me, me parece que la charla está muy bien y además muy clarificadora y me, me alegro de que se arranque este proceso de charla, es donde, bueno, pues un poco hablemos de las cosas fundamentales. Eh, me ha parecido todo muy bien, excepto un pequeño matiz, que es el hecho de que, aun dentro de que el laicismo está dentro de los derechos humanos, la tolerancia, y etcétera. Sí, que existe una, sobre todo en los colegios públicos, por parte de, eh, de los de religión y de determinados directores, sí que existe una, una idea eh, eh, de. Papá, estoy hablando por teléfono, déjame. Que, eh, sí, que sí que existe una idea de, de convencer, de, de catequizar con el tema de los belenes, Semana Santa y cosas por el estilo. Y, y yo creo que en eso, aún dentro de la tolerancia y tal, sí que debemos de dar un poco la vara, Que no es una cuestión personal de un, de un, de un maestro que, que se le da por eso, sino que yo creo que de alguna manera sí que, está, sí que se, se hace queriendo. Sí, sí voy, y, bien. y cuando sea así, no, a ver, es que a lo mejor no, no, me, no me explico bien. Cuando sea así, como dice Pepe, hay que actuar. Ahora mismo está, no sé llamarlo, moda que hay de que cuando llega Semana Santa los de religión cogen a los chicos, les ponen una bolsa de basura y simulan una procesión y tal, eso es claramente ya propagandístico, es una idea ya de, sobre todo hay usada la infancia me parece, me parece horrible. Yo me refería, pues yo que sea, cuando vas a una oficina en un ayuntamiento y tiene el oficinista y puesto un pequeño Belén en su este, es de que no voy a poner el grito en el cielo por eso. Ya o sea, otra cosa es cuando es algo sistemático y se nota ya una clara intencionalidad. Que no debería haber ningún símbolo, es decir, el oficinista tendría que saber que en tanto que funcionario representa al Estado y no tiene por qué tener eso ahí. Pero bueno, que a veces este también tiene la foto de su, de su pareja y de sus hijos. De sus hijos. Y tampoco debería tenerlo si somos estrictos, ¿no? Pero bueno, que yo creo que luego también prudencia, saber, saber medir, pero vamos, estoy de acuerdo contigo que hay que ser beligerantes porque por eso, ¿no? Pues, das la mano y te cogen el brazo, ¿no? Que... Sí, sí. Exacto, gracias. Vicente. Bueno, eh, vale. buenas tardes. Hoy ha sido una charla muy edificante. Es mi primera charla que acudo con el tema del laitismo. Y bueno, va a ser rápido. ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo que cuando se representan belenes y cosas por ahí, pues a lo mejor puede ser muy exagerado que se reclame, se reclame algo religioso en un espacio público. Pero es que a mí me parece que nada es inocente, siempre hay alguna intención. Y entonces, no yo como persona, sino eh, leicismo como organización, eh, debía de poner una nota ahí e informar de esa situación a, a las autoridades que, que son, ¿no? Para que, para que no se repita, ¿no? Sin más, eso era lo que quería poner. Y muchas gracias por la charla. No, Vicente, gracias a ti. Y, y de hecho lo hemos hecho, ¿eh? que vamos, aquí hay compañeros que han peleado muchísimo por el tema de los crucifijos, por ejemplo, en las aulas, porque alguien puede decir, ah, a mí es inocente, ¿qué más da un crucifijo? A ver, tiene su valor simbólico y es importante que no estén. vale Entonces yo creo que ahí se ha ganado que en casi, vamos, yo, yo creo que son mayoría los colegios que no lo tienen, aunque sí habiendo algunos que lo tienen, y eso claro que es intencionado. Pero yo me refería a otras cosas menores, a que, pues eso, a que llega la, la Navidad y ponen un Belén. Pero pues es que en mi colegio, en mi instituto los propios alumnos vamos a decorar esto aquí, no sé qué, que lo ven como un juego quiero decir que, que no hay que alarmarse cuando no hay motivos de alarma pero también cuidado a veces con las cosas inocentes que te la, puede, que te la pueden colar sin darte cuenta así es bueno pues yo creo que damos por finalizada esta eh, primera charla del curso de formación de laicismo de Europa Laica Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo Andrés Carmona, que nos ha hecho una exposición estupenda. Se nota mucho que se dedica a la docencia porque nos ha dado unos ejemplos muy claros que seguro que muchos de nosotros vamos a utilizar en el futuro. Y bueno, pues muchas gracias a todos y os esperamos el próximo día en la siguiente ponencia, que seguro que también será muy interesante. Pues gracias a vosotros y oh, yo he estado encantado. Me he pasado muy bien y además estoy viendo aquí un montón de gente que hacía tiempo que, que no veía. He visto por ahí a José Luis, que hacía un montón que no lo veía, a Tía Sun y a Miguel y a mucha más gente. Así que nada, muchísimas gracias y, y cuando queráis por aquí estamos. Nos veremos en todos y todas. Muy bien, muy bien, fantástico. Ha sido un placer veros. Hasta la salud. próxima. Adiós. Salud, salud.